¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes aquí en la Ciudad de México. Yo soy Fer Toraya y esto es Espacio de Excelencia desde la Señal de Census, Capacitación con Sentido. Y bueno, pues estamos entrando un poquito tarde. Problemas técnicos, mis disculpas, pero ya estamos aquí. Y hoy te tengo un tema eh, interesante, un tema que en lo personal me parece importante que pudiésemos tocar y más cuando estamos en el proceso de desarrollarnos, ya sea en una organización o de forma independiente, en nuestro liderazgo. ¿Cuántas veces, amigo amiga, cuántas veces no conseguimos metas, objetivos, debido a que eh, algo ocurre en, nuestro, en nuestra forma de desarrollar el liderazgo? Eh, muchas veces, incluso, amigo amiga, creemos que um, debemos encontrar nuestro estilo de liderazgo. Y resulta que en realidad, amigo, en realidad, amiga, existen diversos estilos de liderazgo que hoy te voy a compartir y que desde ya te digo que necesitas desarrollar. Necesitas desa desarrollar los diversos estilos de liderazgo que hoy te voy a compartir. Eh, hoy en día, hoy en día las organizaciones, las empresas, amigo, amiga, están buscando gente con la posibilidad de eh, tener esta pasión, de tener este crecimiento y de liderar gente. Una de las problemáticas que nos enfrentamos eh, cuando estamos asesorando a empresas es que dentro de las organizaciones se les da oportunidad a las, a las personas para ir escalando y subiendo en la jerarquía, subiendo en de posiciones, y eso es muy eh, valioso y muy loable a la hora de. Eh, ponerse la camiseta, porque las empresas, en este caso, amigo amiga, este, se, se enorgullecen de que los liderazgos o los líderes que en este caso están colocando en las diferentes posiciones están hechos en casa, están manufacturados en casa y eso es muy bueno, amigo amiga. Sin embargo, algo importante que necesitan las empresas identificar es lo siguiente. Cuando un, un, un empleado, un trabajador es pasa de ser bueno a ser muy bueno y luego a ser excelente en su trabajo, las empresas comúnmente dicen hay que darle oportunidad a esta persona, a esta chica, a este chico porque está demostrando ser capaz, está demostrando tener habilidades, competencias en lo que está haciendo y de hecho es el mejor en su puesto y eso está muy bien eso es excelente. Pero a muchas empresas se les olvida desarrollar a esas personas. ¿En qué? En habilidades blandas. Y una de las habilidades blandas es el liderazgo. Porque no es lo mismo que sea el mejor eh, operando una máquina, no es lo mismo que sea el mejor Listo, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso aquí. Tuvimos ahí una pérdida de señal, pero bueno, esperamos que ya nos podamos escuchar. Y bueno, pues continuamos. Esto, estos son este, problemas de, de hacer un programa en vivo, pero ya estamos de regreso. No te preocupes, que bueno que ya nos sigue sintonizando. Aquí seguimos eh, y vamos a acelerar un poquito lo que hoy te quiero compartir. Te, te decía que es importante desarrollar nuestro liderazgo porque a la hora de tomar a un equipo de trabajo como líder hay que eh, pues adquirir habilidades de liderazgo y hoy y hoy te quiero compartir lo siguiente amigo amiga este, estos estilos de liderazgo están basados en lo que se le conoce como el líder resiliente de Daniel Goleman, el creador de la eh, inteligencia emocional eh, en esto yo me basé para mostrarte estos estilos de liderazgo así que te voy a compartir lo siguiente es eh, algo significativo eh, a manera de, de pues, preámbulo lo que estamos aquí viendo eh, es que las organizaciones necesitan necesitan generar eh, el liderazgo, necesitan producir líderes porque van a tener una ventaja competitiva. Y dice aquí, sin lugar a dudas, a lo largo de la historia se han generado diversos perfiles, roles, papeles o estilos de liderazgo. La evolución de las organizaciones, los momentos históricos y por supuesto el desarrollo del conocimiento del ser humano influye en cómo nosotros podemos vivir el liderazgo. Y eh, aquí tengo eh, en este eh, diagrama, en este dibujo o en esta imagen, eh, el, el siguiente, eh, la siguiente pregunta. El nuevo papel de los líderes en las organizaciones. Tú sabes cuál es el nuevo papel que hoy si tú estás encargado de eh, un equipo de trabajo y eres su jefe, tradúzcase su líder, ¿sabes cuál es ese papel que te corresponde vivir en las organizaciones, en tu empresa? Bueno, yo te quiero preguntar, ¿aceptas el desafío de ser líder y no solamente jefe o jefa? ¿Aceptas tu responsabilidad? Ojalá que tu respuesta sea un sí. Te voy a dar algunos detalles. Son datos que están ahí eh, puestos. Es importante que los dimensiones. Las diferentes investigaciones de diferentes eh, mercados en diferentes partes del mundo nos arrojan sobre el liderazgo pues nos arrojan estos datos existe muy escaso compromiso en las organizaciones con los líderes y con los equipos a duras penas se cumplen objetivos metas muchas veces no se eh, eh, no se conocen las agendas de trabajo, los programas, los planes. El rendimiento es bastante bajo. El rendimiento en las organizaciones de los equipos, de los líderes es bastante bajo. Por supuesto, el personal frustrado. Los altos niveles de estrés se han incrementado enormemente. Hoy, por ejemplo, se ha implementado, bueno, ya tiene un par de, de años, implementándose aquí en México, por ejemplo, la norma 0, 035. ¿Por qué? Porque los niveles de estrés han aumentado. Los horarios de trabajo, los horarios laborales, prácticamente son de... Hay, hay días de 36 horas, ¿no? Es, es complicado. Eh, las excusas, porque no se hace bien las cosas, porque no se están consiguiendo resultados, se multiplican. No, se confi no confiamos en la gente, en nuestro colaborador, o el colaborador no confía en uno, en su líder. Y el ambiente de trabajo es malo. Estos son los datos. Que te comparto, amigo, que te comparto, amiga, para que tú dimensionas el reto si eres líder o quieres ser líder al cual te estás enfrentando o te puedes enfrentar. Por eso la pregunta que te hice, amigo, amiga. ¿aceptas el reto? Datos del Forbes. Dice, el liderazgo en otras décadas se orientaba solo a la generación de resultados. Hoy es necesario romper este paradigma e incorporar en las organizaciones un liderazgo con sentido humano. No podemos ir ya única y exclusivamente por resultados. Las organizaciones estarían cometiendo un error. Si únicamente buscamos resultados, y digo únicamente, no significa que no se eh, eh, evalúen, que no se busquen y que no se consigan. Lo que estoy diciendo aquí es, no puede únicamente las organizaciones pasarse el éxito en resultados. Ford nos sigue diciendo, y leo lo que está subrayado. Por ello es importante que los líderes desarrollen habilidades. Ahí dice desarrollar. que significa? Que el liderazgo no se nace este, no, el líder no nace, se construye, ¿sale? Que se desarrollen habilidades basadas en un conjunto de principios, a fin de prepararse para competir sin, pedir, eh, sin perder eh, la humanidad, sin perder el sentido de humanidad, para dirigir y liderar equipos sin perder el contacto con los valores básicos, como por ejemplo la integridad, el respeto, la honorabilidad y la lealtad. La búsqueda, creación y articulación de un liderazgo centrado en valores es la llave para que las organizaciones de hoy alcancen resultados impensados y el éxito sostenido en el tiempo. Y el éxito sostenido en el tiempo, amigo, amiga. Es importante. Uh -huh. Fundamental. Más datos. La nueva cultura organizacional hoy en día, las tendencias. No podemos hablar de estos temas sin hablar de las personas, de cómo trabajan y cómo se estructuran las relaciones internas, nos dice Tony Blood. Esto es importante. Las relaciones internas son la clave, es fundamental, del de éxito sostenido de cualquier organización. Por eso hoy se habla tanto de este esquema, amigo amiga. Ser, hacer y tener. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Si eres líder, amigo amiga, vas a tener que trabajar contigo. Vas a tener que desarrollar tu liderazgo. Vas a tener que ser tú tu primer seguidora, tu primer seguidor. Por eso cuando eh, realizo capacitaciones en, en, en las diferentes organizaciones, la, una de las preguntas que yo hago es, ¿tú serías, tú elegirías, te elegirías a ti mismo, a ti misma como tu líder? ¿Estás a gusto, estarías a gusto contigo misma, contigo mismo? Porque si no, entonces tendrías que hacer ajustes. Tendrías que hacer eh, correcciones. Por eso estos, estos esquemas de ser, tener y hacer es fundamental. De adentro hacia afuera. El problema es que nos han educado exactamente al revés. Soy cuando tengo. Cuando tengo un puesto. Cuando tengo un auto. Cuando tengo una casa, una pareja. Y a veces hago cosas. Y cuando me acuerdo, soy. La propuesta del nuevo liderazgo es primero estar siendo, empezar a ser. Después a hacer y por último al tener. El tener es una consecuencia del ser y del hacer. ¿Cuál es entonces el arte del liderazgo, amigo, amiga? Yo te quiero proponer lo siguiente. La esencia del liderazgo, la esencia del líder es la capacidad de influir en ti mismo. Por eso tomé esta, esta filmina de, de una de las eh, presentaciones de un entrenamiento que tuve. Me encantó esto porque creo que evoca lo que realmente es el liderazgo. Tienes la obligación de construirte a ti mismo, amigo, amiga. De ser tu propio líder. Tú, efectivamente. Empezar, pues, contigo misma, contigo mismo. Esa es la propuesta que yo te hago. Todo empieza y termina, sí, efectivamente, con el líder. Contigo, si eres líder o si quieres ser líder. Somos causa más no efecto. Somos el origen de todo, amigo, amiga. Por nosotros, si somos líderes, hay buen clima laboral o mal clima laboral. Por nosotros hay resultados o no hay resultados. Nosotros construimos la realidad. Somos causa y no efecto. Así que la propuesta, amigo, amiga, es que te hagas esta pregunta el objetivo del liderazgo es preguntarnos ¿Qué es lo mejor para tu gente? Para tus colaboradores. Obviamente para tu empresa. ¿Qué es lo mejor? Uh -huh. Y por lo tanto, te quiero poner ahí una frase de Walt Disney que dice la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Vamos a ver entonces. Hay que actuar, ¿Vale? El modelo del liderazgo resonante de Daniel Goleman. ¿Qué significa esto? Tenemos que ver que este modelo propone que resonancia significa Estar en la misma frecuencia que el resto. Tú como líder, resonar con tu equipo y el equipo resonar contigo mismo. Estar en la misma frecuencia. Ver lo mismo. Tener la misma visión. Y cuando hay conflictos, tener la misma resonancia para resolverlos. Tener la misma resonancia para comunicar, para tener la intención de comunicarse entre eh, ambas partes. Mientras que disonancia es cada quien ir por su lado. El líder va para un lado y el equipo va para el otro. Cuando hay problemas conflictos, el centro de, de ello es... Demostrar quién es el que tiene la razón o imponerse, sin importar realmente si uno hace bien al equipo o no, a la empresa o no. Así que este modelo, el principio de este modelo es la resonancia, vibrar en un mismo sentido entre todos y el equipo. Porque nosotros al final de cuentas, amigo amiga, somos parte del equipo. Y tenemos estas habilidades del líder resonante, ser consciente de uno mismo, ser consciente que somos causa y no efecto, autogestión emocional, en pocas palabras, no llevarnos por las mareas emocionales, no tomar decisiones eh, desde las vísceras. Uh -huh. Si sí, ubicas. Es importante esto que tú vayas captando. Por supuesto es importante de conocer tu entorno, conocer tu empresa, a tu equipo, a tu gente, con quién tiene con quién quiénes son tu gente, pues. Y por lo tanto gestionar las relaciones. Cuando hacemos y logramos esto, amigo, amiga, vamos a estar mucho más cerca de poder Entender y comprender que nosotros podemos ser capaces de resonar, de guiar a nuestro equipo de trabajo y que nos, nuestro equipo de trabajo nos siga, nos lidere, lideremos a nuestro equipo, se deje liderar. Pero solamente si desarrollamos estas habilidades. Repito, ser conscientes. De sí mismo, es decir, de nuestras capacidades, de nuestras luces y de nuestras sombras. Saber gestionar nuestras propias emociones. Reconocer nuestras emociones y no única y exclusivamente dejarnos llevar por ellas. Comprender el entorno significa entonces... Saber cuál es nuestro lugar en la empresa, nuestro lugar en el, en el equipo y que a través de las relaciones, a través de esta comunicación, de este diálogo, poder generar relaciones productivas, relaciones eh, fructíferas que lleguen a compromisos de ambas partes. cuando nosotros logramos tener compromisos y cumplirlos el equipo ve también eso y entonces comprometemos también a cada uno de los miembros del equipo a que se comprometa porque si el nuestro líder se compromete yo me comprometo con el líder porque si el líder me escucha me escucha efectivamente con autenticidad con compromiso yo también puedo escucharlo porque aprendemos mutuamente porque si el equipo cree en mí como líder yo también debo de creer en el equipo y al revés porque si el líder cree en mí me comprometo con el líder. Se dice, amigo amiga, que no renunciamos a las empresas. La gente no se va por las empresas, se va por el, el líder o el jefe. En pocas palabras, renunciamos por nuestro jefe. Es algo muy fuerte, ¿verdad? Por eso es que puse que somos... Eh, eh, causa y no efecto por eso te dice la pregunta ¿estás comprometida? ¿estás comprometido? ¿te comprometes a en la, en el traje del de, de líder? amiga, amigo es un gran compromiso, es un compromiso muy fuerte, pero que vale la pena que es importante que te capacites, que busques, eh, que, que te ayuden, que te apoyen eh, en este desarrollo de tu liderazgo. Que no vayas solo, que no vayas sola. Porque ese es uno de los grandes errores. Si bien es cierto, nosotros nos cincelamos a nosotros mismos, es debido a la toma de decisiones, pues. Es como eh, buscar un modelo, y al buscar un modelo es quién me puede ser el reflejo de ese modelo. Y entonces, sin celo, lo, tomo lo mejor de lo demás. Lo mejor de los demás. Se dice que somos el promedio de las cinco personas más influyentes en nuestra vida. Por lo tanto, amigo, amiga, ¿con quién te estás juntando, reuniendo? ¿Quiénes son la gente más influ in influida, que más influyen en ti? ¿Con quiénes tú compartes ideas? ¿De quienes les aprendes? Y más nos vale, amigo o amiga, que estas personas con las que más nos rodeamos sean mejores que nosotros. Y no lo, lo digo para cada uno, por supuesto, peyorativamente. No porque seamos este, de primera y de segunda, porque luego así la, así la gente responde. Me acuerdo en uno de los entrenamientos que tuve, la respuesta que me dijeron. A ver, Fernando, entonces me estás diciendo que somos, que seamos de segunda y que los demás son mejores que nosotros. Obviamente no, amigo amiga. Lo que te estoy diciendo es que la gente con la que te rodeas te exija ser mejor. Te saque lo mejor de ti. Te extraiga todas tus capacidades y potencialidades. Es responsabilidad tuya encontrar a esas personas. Porque cuánta gente, tan solo en las organizaciones, amigo amiga, cuántos jefes, cuando tienen una vacante y llega gente y ven y sobre todo sienten que son mejores que ellos, no contratan. Porque me va a tumbar la chamba. ¿Cuántos no han pensado así, amigo amiga? ¿Cuántas veces simplemente porque creemos que el de enfrente es mejor uno lo rechaza no este me se me va a querer subir a las barbas decimos aquí en México y por tanto no cuando debería de ser al revés amigo amiga vamos a tener a alguien con el cual puedo yo desarrollar más mi liderazgo y es que estamos interpretando mal. Porque cuando creemos que alguien sabe más que nosotros, inmediatamente lo vemos competencia, en lugar de aliado, aliada. Y cuando nosotros somos capaces, estamos seguros de que no hay que temer es porque reconocemos que a esta persona le, le puedo aprender bastante y me va a servir a mí para poder seguir creciendo en la organización. Para poder sacar de mí. Me va a exigir estar más capacitado. Me va a exigir sacar lo mejor de mí. Y cuando lo vemos desde esta perspectiva, entonces también, en consecuencia, estamos forjando colaboradores mucho más capacitados. Vamos también a extraer lo mejor de ellos, los vamos a desarrollar. Ese es un líder, un líder resonante, porque el líder no ve competencia, el líder ve colaboradores. Porque el líder no solamente ve defectos, ve virtudes y las aprovecha. Y mis defectos o mis sombras, mis debilidades, las puedo compensar con mis colaboradores y viceversa. Las debilidades de mis colaboradores yo las puedo compensar, nos podemos compensar entre nosotros. Esto es como necesitamos vernos resonar en esa frecuencia. Y solamente desde mi perspectiva, desde mi experiencia, lo podemos hacer con un esquema como este. Por eso, amigo, amiga, es que te quiero eh, seguir eh, dando eh, estas, eh, esta visión del liderazgo resonante y continuar en, en el próximo eh, programa eh, porque te quiero entregar los seis estilos del liderazgo los seis estilos del liderazgo que existen en este esquema y que quizás tú te puedes identificar con alguno de ellos y eso es bueno y también te quiero entregar cómo es que con tu colaborador necesitas saber qué estilo le va a funcionar. ¿Te gustaría conocer eso, amigo o amiga? ¿Te gustaría identificar, dependiendo de en qué área de desarrollo está tu colaborador, va a ser la relación y el estilo de liderazgo que debes utilizar en cada uno de ellos? o con cada uno de ellos? ¿Te gustaría identificar otros estilos de liderazgo, aparte del que quizás ya conozcas, tuyo pues? Y si no conoces el tuyo, creo que te vendría bien identificar con cuál te identificas, a lo mejor con uno o con varios. Así que ojalá, ojalá que te eh, eh, haga sentido esto que hoy, a manera de introducción, te pongo sobre la mesa para que tú puedas empezar a trabajar con tu estilo de liderazgo y en lugar de tener un estilo de liderazgo, puedas tener todos. ¿Te gustaría? Pero primero hay que saber cuáles son, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces dependiendo de en dónde esté tu colaborador, tú puedes utilizar determinados estilos de liderazgo. Y entonces pasamos de estilos de liderazgo, también pasamos a lo que se le conoce como el eh, liderazgo situacional. Y complementando el, el líder razonante con los estilos de liderazgo más el liderazgo situacional te va a poder eh, potenciar tu crecimiento y desarrollo en cualquier área de tu vida, amigo o amiga. Si tienes este interés, eh, espero que nos veamos entonces en el siguiente capítulo de Espacio de Excelencia, para que puedas trabajar y empezar a trabajar con, con todo esto. Ojalá que me sigas, ojalá que el siguiente eh, capítulo eh, te vea aquí. Que te, si tienes dudas, preguntas, comentarios, que nos las dejes aquí, por supuesto, sabes que yo te voy a responder ya sea en vivo o en repetición todas las dudas que tú tengas. Para que cuando llegue el siguiente capítulo, dentro de 15 días, pues podamos eh, resolver estas dudas. Ya lleguemos llegué, con ciertos avances, ciertas este, dudas resueltas puedas aprovechar más el tema que eh, estaremos tocando también la siguiente eh, sesión aquí en Espacio de Excelencia. Estamos hablando, hemos hablado eh, de estilos de liderazgo, lo importante de, de liderazgo, en este caso eh, resonante, las habilidades que hay que desarrollar y en el siguiente capítulo estaremos hablando sobre los estilos del liderazgo y el liderazgo situacional. Yo soy Fer y esto es Espacio de excelencia. Cuídate que tengas un excelente, excelente inicio de semana y nos estaremos viendo la siguiente sesión en 15 días con el, la continuación de este tema. Cuídense, esto es lo que te quería compartir. Comparte, comparte, comparte para que cada vez haya más eh, gente, pues, beneficiada de, de estos temas, de temas de desarrollo personal. Si te fue significativo, si que consideras que es importante, comparte con tus contactos eh, este, este video y dale like aquí abajo para que, pues, Facebook, nos identifique que es un tema interesante y se reproduzca y se eh, extienda a más eh, gente. Cuídate, nos vemos eh, hasta el siguiente programa y que tengas una excelente tarde, noche, que ya prácticamente estamos iniciando la noche. Cuídate y hasta pronto.